Bienvenidos a Track Record de RuPaul's All Stars 3, episodio 1. Y estos fueron mis 5 momentos favoritos del episodio. Número 5, el reto principal. El Festival de Talentos me dejó un poquito que desear. Me pareció muy repetitivo. Tuvimos cuatro reinas de olipsinqueadoras que la verdad no me dejaron muy prendido y también tuvimos tres bailotrices Kennedy Davenport y Aya lograron prenderme a mí, a RuPaul, al jurado, al público, a mi vecino, al gato de mi vecino, al rey Guillermo de Holanda a Rapper Short y estoy seguro que muchos de ustedes quieren saber quién es este hombre así que googleenlo pero los cambios de vestuario de Aya le dieron ventaja sobre Kennedy. Las únicas que demostraron algo distinto fueron Torgi Tor y Trixie Mattel. Sin embargo, eh, sus talentos fueron un poquito más ah, y un poquito menos. Wow. Ben de la Creme se llevó la noche con su danza de los mil pezones. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia de las demás reinas, Ben de la Creme nos hizo reír. Yo de hecho ya estoy buscando mis pezoneras de besitos y de corazoncitos para el día de San Valentín. 4. Leer es fundamentalmente divertidísimo y esta temporada tuvo sus momentazos. Gracias a Mamaru tenemos una nueva palabra en el diccionario. Enemy. Enemy. Enemy. Oh, honey. <risa> Milk se llevó la noche con la broma de Kennedy daban por y cruzar la calle, no más. Luego tenemos a Trixie viboreando a Aya. You are perfect, you're beautiful, you are Luego tenemos a Ben de la La verdad todo lo que ella hizo me hizo reír muchísimo, pero se lleva las palmas la lectura que hizo Angela. You have come so far. Initially, your makeup was kind of busted, your outfits were a mess, and your personality was super grating. But look at how far you've come now. You are much older. La mala, Torgitor. Yo adoro a Torgitor, pero en este reading solo se dedicó a echar veneno y solamente era veneno del feo, no veneno de chistoso. Número 3, la entrada. No me refiero a la entrada de cada una de las reinas, esa ya la habíamos visto. Me refiero a la entrada de la décima reina, la misteriosa, aquella de la que todos nos estábamos preguntando quién es. Y resultó que los rumores son ciertos y la décima reina que se integra al All-Star 3 es Bebe Sahara Bennett, la ganadora de la temporada número 1 de RuPaul's Drag Race. Muchos se preguntan por qué regresas si ya ganaste. Yo me pregunto eso. Pero en algo de lo que no me había puesto a pensar es que si Bebe Sahara Bennett gana esta corona sería la... Única y la primera también reina en ganar dos coronas en el grupo Rag Race y eso es Fierce. Ya veremos si Bebe tiene lo que se necesita para lograr esta hazaña y callarnos a muchos la boca. ¿Estás oyendo, Milk? I just Número 2. El Lip. Cuando después de un lip-sync la canción se me queda en la cabeza Y voy corriendo a meter la canción a mi playlist Y la traigo repitiendo y repitiendo y repitiendo todo el día O quizás una semana Eso quiere decir que el lip-sync fue bueno Y todo eso se logró desde el primer episodio Gracias a el legendario lip-sync de Anaconda Entre Aya y Vende la My Anaconda won't. My Anaconda won't. My Anaconda won't. En un principio, Aya salió con ese traje transparente fabuloso y empezó a hacer esos pasos así bien fierce y dije, ya ganó. Pero el tono cómico de Ben, que tanto le escribió a Alaska en el All Star 2, empezó a llamarme atención, no nada más mi atención también la de RuPaul, también la de los jueces, porque los escuchamos reír. Y cuando ya Ben de la Crenia empezó a hacer sus pasos locos y sus caras de no hubo pirueta que Haya pudiera ser para llamar nuestra atención y con esto Ben de la Creme se coronó. Y la verdad, Ben de la Creme hizo un primer episodio fabuloso. Ganó el Reading, ganó el Challenge y ganó el Lip ¡Bravo, Ben! La eliminación me dejó muchos exabruptos por varias razones. Casi que necesito mis pastillas. En primer lugar, el drama de las reinas por saber qué orden o qué sistema iban a seguir para eliminarse entre ellas. Y cuando ya me había hecho a la idea de que la bonachona de vende la craving eliminar a ¡ah, Chichi m que me voltea la tortilla y que me elimina a Morgan McMichaels. Y con esto cambia toda la dinámica del programa o al menos de esta temporada, porque ahora si lo haces muy muy bien las demás reinas van a ir por tu cabeza. Y no nada más eso. Van a estar esperando el momento en el que cometas un error, el mínimo, el más ligero. Y cuando llegues al bottom 2, vas a ser la primera en salir de ahí. ¡Qué miedo! Ben tomó la mejor decisión, eliminando a Morgan McMichaels. Aunque te digan hipócrita. Hay que ser buena, pero no hay que ser pendeja. Y esto no te hace hipócrita. Ni modo, estrategia. Y la última gran sorpresa ocurrió durante la despedida de Morgan. Obviamente que todos esperábamos el regreso de las reinas eliminadas, o al menos de una. Pero el regreso de Chad Michaels y de Alaska durante esa despedida me puso a pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cuál va a ser su papel en lo que se refiere al regreso de las reinas? O de su iluminación y por ser un maravilloso cliffhanger esto se convirtió en mi momento favorito del de episodio 1 de RuPaul's Drag Race All Star 3 y así con mis miedos con las criadas apocalípticas y con anacondas Mil pesoneras, nos vemos en el siguiente episodio RuPaul's Drag Race All Star episodio 2 Bye